Hoy estamos en un nuevo video, estamos jugando Roblox, Island Royale y hoy estamos con Eliseo Salinas, no sé si lo conozcan Hola Eliseo Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Island Royale para ganar, aunque sea una partida ¿Vos? dale a play, dale a play Ok, entonces le vamos a dar a Ready y vamos a empezar ya está... Ya nos estamos... estamos... Y a decir que llega la temporada 6 de Fortnite. Sí, sí, bien eso. Así yo. que vaya... Sí, como sabrán? Así que vaya a la página oficial de Fortnite y descarguense lo que es mejor que este juego de Roblox. Yo lo hago porque no tengo nada por qué hacer y, y, y no hago. Sí, sí. ¡Listo! Ahí caímos. ¿Dónde estás? ¿Sí? Ya te vi persona, ¿qué? ¿Qué? Se me movió y me puso en primera persona Ah creo que ya nos Mirá, pues. ¿Dónde caemos? Ok Mira pues Vamos a caer acá Marca el mapa, creo que es con M eh. Marca el mapa Y mira dónde voy a caer Ah, no sé Es que no te miro, ya te, ya te saliste del bus No cuando yo me salga, tú te sales. ¿sí? Sí, ¿Pero a qué botón le pongo para salir? Oh, tengo... Tengo armas. ¿No estoy. Son muy buenas. Ah. Tengo, un tengo una pistolita para ti. ¡Yay! ¿Dónde estás? Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Me habéis visto? ¡Chachán! Acá hay dos armas para ti, agarralas. Ok, ya. ¿Qué? Clic derecho para apuntar, click derecho. Espérate. ¿Va por eso? Sí, click derecho, has click derecho. Ah. Ah, sí, vas? pues. Ahí Sí, pues ya. Llamada, en mi pistola. Yo necesito el 100 de escudo para hacer bueno, Dale. vamos, ya. Vamos, rápido. Ya se está cerrando la tormenta. Vamos. Uy, mano, no quiero. No me quiero ir, Elisa. Pero no, es que estamos practicando. Antes de grabar esto nos morimos por la tormenta. Sí, nos morimos. Porque yo soy muy nube en este juego. ¿Tú disparaste? ¿Quién más disparó? No, yo no disparé. ¿Saber quién nos disparó? Espérate, no te adelantes. No, Tengo no, mello. Disparate. Y no me dispares a mí. No, no te va a hacer nada de daño. soy mi compañero. Vale, fácil, por Dios. ¿Pero para qué disparar? ¡No disparé! ¡Fui yo! ¡Ah, yo disparé! ¡Perdón! ¡Fue accidente! ¡Ay, ay, uno ay! ay quédate quieto! ¡No te muevas! Voy ¡Mano! A a... ¡Yo quiero disparar viene también! ¡Viene por tu espada! ¡Viene por tu espada! ¡Viene atrás de ti! Dame, tenete conmigo y le dispara dale Voy. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Sí! ¡Mirante! ¡Creo que por ahí viene! ¡Pero yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo estoy seguro! Mano, la tormenta nos va a cansar. Métete al círculo, métete al círculo Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo ¡Ey! Estamos viendo cerca de la tormenta Sí, no importa que esté cerca Pero no te va a dar daño Yo quiero agarrar No me sigas, te dije, no me sigas No me sigas, no me sigas Y quédate ahí Porque este parece que es pronto ¿Dónde estás? ¡Ocultate! ¡Ocultate! ¡Ay! No, Eli, me muero. Me muero. Sálvame. Eh, a mí, a mí me da. No me quiero ir, Eliseo. No me quiero ir. Eh, venite conmigo. No puedo. No sé si voy a llegar. ¡A tiempo! ¡Eliseo! ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Espérate, que tengo que cubrirnos o querés morir. Ya me estoy muriendo, te digo. No, espérate! ¿Por qué no te, no te movas tanto? ¿Qué? Okay. Ya, ahí está, ya vamos. Vamos. Acá están los hijos de sus madres. Mira, pues, acá seguro que hay uno. Si yo llego a morir, quiero que escapes y te escondas, dale Porque ah. si yo quiero morir, este es que soy un trost. Okay. ok, ay, me caí. Voy. Caes, voy. Es que soy si muy nube en Fortnite, chicos. Ah, usted. No, yo disparé ah, ah. ah, me morí Ya me morí Ah, me morí yo también Ah ¿Por qué? Ay, ganaron los dos Son pros, son pros Y yo soy luz, así que Voy a regresar a los. Regresó al lobby. Sí, que yo les hacía daño y después tú los atacabas. Ah, es que no te escuché.